lo que buscas, te está buscando. Esa persona que estás esperando llegará, pues esta persona también espera por ti. Porque lo que está destinado para ti, tarde o temprano llegará a tu vida. Y es que lo que es para ti, te encuentra, te halla, así como tú también la hallarás. Te juro que tú, si sí, tú eres la causa del anhelo de alguien, y alguien te espera. Alguien espera que aparezcas, alguien está expectante a que aparezcas con el rostro empapado, con mil rosas, con tus cosas, con tus dulces ganas de querer, de quedarte con tus anhelos, tus sueños. Solo asegúrate de ser tú, la persona correcta cuando ésta llegue, porque esa persona, esa persona ve en ti, el fin del dolor, que tantas noches experimentó. Serás la causa de sus mejores recuerdos, estarás en sus sueños más profundos y te hallará, porque también espera que tú llegues, porque esa persona, te ha pensado y le ha gritado a Dios, ¿cuándo vendrás?, ¿cuándo estarás aquí?, anhela el día en que te conozca, sin embargo, te tengo que decir algo muy duro, y quizás te resultará difícil de asimilar al principio, y te aconsejo, que si no lo quieres escuchar, ahora es buen momento de parar el video, y ver otro video. Porque lo que te diré será una verdad, pero incómoda, amarga en tu boca, pero dulce en tu estómago. Pero es necesario que te lo haga ver, porque solo así hallarás y te hallará la persona para ti. ¿Estás seguro o segura de lo que quieres escuchar? Asumiré que si sigues viendo este video, entonces es un sí. Aquí está lo que te tengo que decir, lo que buscas, que está buscando, solo asegúrate de no ahuyentarlo. Abstenerte de malos amores, es el inicio del amor propio. Es muy fácil que por urgidos, nos entreguemos a la primera oferta de amor que nos ofrecen, sin tomar en cuenta si es lo que buscamos, si es lo que queremos, siendo como meros aves rapaces. Sobre la carroña, nos arrojamos a quien apenas nos da su atención, que finalmente nuestra necesidad juega en nuestra contra no solo nos entregamos a una mala relación, sino que encima, hacemos que la otra persona sienta nuestra necesidad de un compromiso, que lo que en realidad hacemos es todavía exacerbar aún más el trato de segunda categoría. En otras palabras, aún encima la persona con la que estamos tratando de tener una relación es la equivocada, imagínate comportándote con tanta urgencia y necesidad, literalmente le estás dando recursos para que te pisotee, la próxima vez haz lo contrario, escoge con sabiduría, no te entregues tan rápido y no actúes como desesperada, desesperado, la única forma en que dejes actuar con necesidad, es que justamente no necesites de la otra persona, para poder opacar ese comportamiento y sentimiento de urgencia, necesitas sentirte una persona completa, que ama, no por necesidad, sino por elección así que busca cualquier cosa que te ayude a sentirte una persona completa, de esa manera no te meterás en malas relaciones, y tampoco ahuyentando al amor de tu vida, porque el que te busca anhelará que todo surja con espontaneidad, y te juro que las urgencias matan el encanto del amor, destrozan el anhelo de un amor que surge de forma mágica, y le resta seducción y química, por desesperados podemos ahuyentar, por desesperados podemos hacer que la otra persona, se sienta presionada por nuestra necesidad de amar, que al final, decida alejarse, y terminemos eso como un error equivocado, pues te digo algo más, evidenciar nuestras faltas, es también un acto de amor propio, déjame te cuento mi historia breve. Un día un hombre iba por la calle, lucía su gran barba frondosa, buscaba un lugar a donde comer, y en el pueblo había llegado una feria que se presentaba una vez al año. Este hombre fue a la feria cansado de que la comida de su esposa oliera tan mal, al punto de la repugnancia. Así que salió a la feria a buscar algo que comer, sin embargo, a donde fuera que iba, toda la comida le sabía rancio, maloliente y asquerosa. Y se decía para sus adentros, esta mugre comida, huele igual como la porquería de mi mujer. A donde fuera, toda la comida pestaba igual, fastidiada y con hambre pasó enfrente de un local con vidrio reflejante, vio su barba manchada de blanco, se preguntó qué era, y cuando se tocó esa mancha blanca y la olió, pudo darse cuenta que ese olor putrefacto venía de su propia barba. Al parecer su hijo le preguntó queso mientras él dormía, que con el paso de las horas empezó a oler mal se lavó la barba, y de repente ese olor desapareció, para cuando se dio cuenta de esto, muchos de los locales de comida se habían llenado, y cuando quiso comer el festín de su esposa, se había acabado. Al final se quedó hambriento, solo anhelando las migajas y sobras que quedaron en los platos, que está de más decir que esas migajas, le parecieron un manjar, dado el hambre que tenía. Esto nos enseña algo. A veces vamos por la vida juzgando a las demás personas, es que él no me valora, es que ella no me trata con cariño, es que él solo me da su ausencia, nos la pasamos juzgando al otro sin preguntarlos al menos, si tal vez nosotros seamos el problema. El visibilizar nuestras deficiencias nos hace amarnos, porque cuando nos corregimos, podemos disfrutar de la compañía ajena, corregir aquello, en lo que nos hemos equivocado, es un acto de amor, porque nosotros mismos, nos aseguramos de ser los correctos para la persona correspondida. Me cuesta decirte esto, pero tú debes ser la persona que tú quieres conocer. Evidenciar nuestras fallas, nos acerca a ser personas correctas, para las personas indicadas. Evidenciar nuestras faltas es un acto de amor propio, porque nos permite aceptarnos, entender cómo somos. Tal vez seamos personas impacientes, de ideas ácidas, que criticamos sin tener claro lo que tenemos enfrente, que nos olvidamos que la otra persona puede estar en lo correcto y nosotros podemos errar, entonces debemos asegurarnos de ser nosotros primero la persona correcta, de asegurarnos de saber amar, de asegurarnos de saber provocar la atracción, y créeme, las ganas de presionar a alguien, no deriva de las ganas de amar, deriva del miedo a estar solo, y de engancharse al primero que la vida nos presenta, y eso es un error exacerbado a veces por la edad, ya con 50 años encima de nuestras espaldas, y las canas de nuestras cabezas, es común pensar que todo para nosotros acabó, pero créeme, aún los jóvenes como yo, también creemos en las mismas cosas, que nuestra edad, nuestro tiempo se terminó. Y es justa esa creencia lo que nos hace actuar como desesperados, si somos hombres presionamos a las que quieren amarnos, salimos a la vida buscando a la futura madrastra de nuestros hijos que se nos olvida, que el amor surge, se construye con los días, los meses, los instantes, el tiempo. Y que esto no se da por mera negociación, que una mujer no está obligada a amarte por una cita, por un café, sino que la atracción surge sin negociarse. Si somos mujeres salimos a la calle esperando regresar con el ramo de rosas en las manos, esperando que el lunes próximo sea nuestra boda, y que los López Gutiérrez lleguen a nuestra boda, y esperando que el pastel de bodas esté listo para las 8. Lamentablemente nuestras necesidades matan el amor y nos alejan de ser los amores correctos, y cuando esa persona correcta pase a nuestra par, sentirá nuestro pesar, nuestra necesidad de evadir la soledad, que se sentirá responsable de nuestra felicidad, que saldrá huyendo, y creerá erradamente que no somos nosotros, y que alguien mejor vendrá. Somos personas rotas, tratando de ser amadas por gente descocida. Lo que nosotros esperamos de los demás, es lo que los demás esperan de nosotros. Pasamos gran parte de nuestras vidas tratando de hallar a la persona correcta, tratando de hallar a la persona idónea, que nos olvidamos de preguntarnos, si de casualidad, no seremos nosotros los equivocados. Es fácil juzgar desde el victimismo, asumiendo que la otra persona debe hacernos feliz. Pero, ¿Qué tanta felicidad podemos nosotros aportar a la vida ajena? Una pregunta interesante es. Si tú fueras otra persona y te encontraras a ti mismo, a ti misma en un café, ¿te invitarías a salir? Antes de señalar al otro como el errado, el equivocado, piensa si no eres tú la persona inadecuada. No tengas miedo de admitirlo, la mitad de la cura es un diagnóstico exacto. No hay nada de malo en decir, sí, yo soy quien falló, si es cierto fui yo quien siempre presioné, quien siempre se mostró suplicante. No corregir el mal, es seguir padeciendo la enfermedad de forma voluntaria, cuando dejamos una relación, solo dejamos los síntomas de la enfermedad, y nos llevamos la enfermedad misma a otra relación, y nos seguimos preguntando ¿Por qué nos va tan mal en nuestras relaciones? Sé una persona completa, la única manera de empezar a ser una persona correcta para la persona indicada, es amar por preferencia y no por necesidad, es querer por razón y no suerte. Permítete la libertad de entender que no necesitas de nadie para ser feliz, que no necesitas que alguien arregle el complicado puzzle de tu vida, y que eres tú quien debe repararse y que nadie te debe arreglar, que eres perfecto y perfecta. Solo así podrás sentirte completo y disiparás esas ganas de un compromiso express. Si eres hombre, ya no sentirás la necesidad de llevarte a la chica a la cama y desnudar su cuerpo, no sentirás la necesidad de que te bese o de acelerar las cosas para que salga contigo a la primera. Si eres chica, no sentirás ya la necesidad de planear la boda, apenas con un mes saliendo. Comprenderás que las cosas irán dando con el tiempo. Y yo sé, te conozco que cargas encima el estigma de los vecinos, que te ponen la etiqueta como la urgida, la solterona. Pero créeme, solo si aprendes a sentirte completa, sin necesitar de nadie, será cuando podrás embonar en la vida de otra persona y finalmente dejarte hallar porque esto es una tarea de dos partes. Por un lado sentirte completo, realizado y satisfecho, y por el otro hallar y dejarte hallar. Si no lo haces, o si sales con tus trozos sueltos aun cuando halles a la persona correcta, tu necesidad de evadir la soledad, terminará por ahuyentar al amor de tu vida. Y créeme, soltar a la persona equivocada es una cosa, pero dejar ir a la correcta por desesperados es un tormento, que a veces ni la soledad misma logra consolar.